No se quieren perder ninguno de mis videos este, Denle en, en este botón rojo Que se llama suscripción Le dan en la campanita Y le ponen cualquier comentario Aquí yo ya le puse uno por ejemplo Y así proseguimos con el video ¿Qué tal gamers? Hoy estamos en un nuevo video para el canal. Este es el primer tutorial que tiene varias cosas que les voy a mostrar. Aquí les mostraré cómo tener Minecraft gratis, como lo ven este en, la, en el título. Nada más que aquí dice que cuesta. Si le damos, nos aparece la tienda, debemos de hacer nuestra cuenta o iniciar sesión. Pero eso es muy tardado y gastarías dinero. Pero en mi tutorial les mostraré cómo tenerlo gratis. Primero nos vamos a esta página. Se las voy a dejar en la descripción si la quieren usar o... Y... Lo que me gusta es que puedes elegir tu plataforma, Windows, Mac o Linux. Así que yo utilizo Mac... Les va a aparecer su art. está cargando el archivo y le dan este guardar archivo. Y después ya que lo abran, les va a aparecer este. Una carpeta con esto con T Launcher 2.61 YAR. Le dan doble clic para que aparezca. Y aquí me aparece que lo tengo abierto. y aparecía les aparece esto. Aquí pueden elegir el tipo la versión de juego que quieran y ya que elijan se dan se inicia un juego. Está cargando. Ya que empieza a cargar. A mí me aparece este otra cosa acá. No tarda mucho, miren, ya, ya apareció. Y, y aquí ya le pueden este, iniciar pantalla grande, o como quieran. Y así les aparecería, depende de la versión del juego que usen. Ahora... Aquí dice versión 1.14.3. 9 mods instalados y más información ahora le pueden dar multijugador o nada ¿no más un jugador le pueden dar crear mundo yo le voy a dar creativo y ya está la primera vez puede que tarde mucho pero ya que van iniciando varias veces ya Tal vez vaya más rápido, o también depende de su sistema, de qué tan rápido sea. El mío tarda como unos 3 minutos aproximadamente. Y miren ahí aparece como que está creando el terreno. Ya falta 80% para que cargue. Voy a esperar un poco. y ya está, ya casi está, y eso se, sería todo, ya se les carga el 100%, carga el mundo, y ya, ya tiene su person su personaje aquí, oh miren, me tocó el cargo. Como, creo que carbón es no sé si es carbón y de ahí este que ya se puede ya pueden salirse del juego opciones y cambiar así que eso sería todo por por el momento les voy a mostrar un poco de los lugares Mira, esos son de mis maps que tengo los bloques y ya sería todo de aquí así que ahora nos vemos en el siguiente oh qué lindo arco lo voy a disparar qué pasó? bueno, gamers no como acaban de ver este arco no es de lo normal lo voy a lanzar para que lo puedan ver Mire, ah. Un arco de piedra. No creo que Minecraft tenga este arco de piedras en la versión 1.14.3. Así que debe de ser un mod. Y si quisieran tener mods, yo los ayudo a tenerlos. Aquí yo tengo varios mods de seguridad, adornos y cosas para la carretera. No sabe por qué los tengo. Pero les voy a mostrar cómo tenerlos. Primero, no vamos a hacer el Metra, guardo mi mundo, me salgo, no sé si funcionan todas las plataformas, pero esa es la la versión de Mac. Yo, por mi lado, se este, puede ir a, ir a folder y deben de poner usuarios, su nombre de ahí le dan library mejor lo copio todo para que lo puedan ver es así library application support micro mods y ya que vayan allá le dan go y aquí están los mods que estoy usando lo de cosas de carpetera los, los arcos extras lo de seguridad está acá y más cosas, nada ¿no? más es que no aparecen en cuadros. Y yo les recomiendo que guarden sus mods en una carpeta para que puedan muy rápido. y No tengas que estar viendo así. Aquí yo tengo mis mods para 1.12, 1.14.3 que no me sirve, 1.8, 1.7 y. Y hay varias páginas que tengo que hay, como nomás busco mods, y les aparecen varias. Por ejemplo está esta de mi te pueden encontrar varios, como, como estos. No pienso descargar uno, pero cuando lo descargas, Aparece, lo pones en mods y nomás abres te sales el juego y te vuelves a meter les voy a dejar esas páginas en la descripción de, de los que yo les recomiendo para instalar esos mods así que eso sería todo así que vamos a ver el siguiente tutorial ok Wilmaros y para el último para instalarse su propia skin y tener así como cosas privilegiadas Nada más te tienes que llegar a la página que está en la descripción y te, te puedes ir a instalar skin? skin si es que sabes inglés. Y no sé si hay versión español, pero para tener su, tu propio skin y yo te lo voy a mostrar, le das en iniciar sesión, crear cuenta o iniciar sesión. Yo ya me hice una, así que te voy a iniciar sesión no voy a saltarme esta parte. Ok, como ya ven eh, hice mi corto y ya inicié sesión. Para poner tu propio skin te vas a a tu personaje y ese es mi skin que yo voy a usar. Por eso veían mi mano negra. Y tú le puedes dar en clásico o skin y puedes descargar tu de este. También ahí también puedes al, ir al catálogo y buscar las skins que quieras. Nada más que Ojo, aquí las HD skins se ven, en mi opinión, algo raras. Y se ven más realistas, nada más que por eso se ven raras. Y también hay tiendas de capas. Pero para eso necesitas hacer premium Ya que lo compras, pues aquí dice que podrás tener tus skins HD. Y tener este capas. Ya te van a aparecer anuncios. Y que, y que las cosas van a cargar más rápido. Y ahí tú puedes elegir lo que quieras. de tres, Creo que esos en dólares, no sé bien. Y de, depende de lo que tengas, podrás tener tu skin o tu skin HD. Ok, pero si ya intentas esto, ya creas tu cuenta, te pusiste su skin, pero aún no inicia, pues falta algo. Te vas a la página, ah no, al, al instalador que te mete el juego, ya me cargo acá. Debe de aparecerte Launcher. Y te vas a cuentas le das configurar cuentas pones este tu nombre de usuario ahí pones este tu email o usuario y ahí es con autorización de T launcher con lo que les mostré pero si es con autorización de Monhan deben tener su cuenta de la página que está al inicio del video ya, y aquí le dan este si quieren usar la skin de la página le dan guardar cuenta y les aparece cuentas disponibles ya de ahí a que está todo eso eliges tu cuenta y en mi caso como es la única la voy a usar te das entrar al juego Bo no sé si hacer un pequeño corto bueno voy a hacer el pequeño corto ok gamers ya voy tuvo unos problemitas con, con lo de los mods y resulta que tarda más por los mods ok ahora les voy a mostrar lo del skin depende del modo que lo tengan bueno creo miren esa es la skin que les había mostrado en la página y ahí no se pone lo que ustedes quieran su, su armadura su armadura de tortuga su tridente su escudo y su casco de tortuga ya tendrían todo lo necesario todo lo necesario aquí y ya son tendones ahora pueden estar en el agua sin ningún problema bueno era broma no, esto sobre lo del Poseidon era falso pero al menos ya vieron que tienen esos, tienen esos skins que ustedes eligen y así acabaría este tutorial así que adiós